Explica, explica rápido y empieza. Nuestro sí, juego se llama la chivaza. ¿En qué consiste? Que nosotros hacemos un círculo ¿vale? y empezamos lanzando el balón arriba. Un toque de dedo así. Un contacto solígido. Entonces vamos girando en sentido contrario. a La aguja del reloj. <risa> y ¿Cómo? tranquila, no pasa cambia, nada. Cambia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, que soy el primero que he empezado, tengo que ir corriendo a la pared, tocarla y volver. Y cuando yo vuelvo, tengo que decir el nombre de un compañero, ¿vale? Que será el compañero que va a salir. Voy a intentar decir, no decir el nombre de que el balón 3 está cayendo, porque entonces nos pierdemos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, digo Mario. Pues Mario es el que tiene que ir y volver. ¿Qué pasa? Le hemos metido variantes. Por ejemplo, digo Kevin, perro. Pues va Kevin haciendo el perro para allá y vuelve. Y cuando se cae el balón, decimos... Chivata, chivata, y se reinicia el juego. Venga. Venga, rápido, rápido. Kevin, Está bien, pero hay un pequeño fallo y es que algunas veces toca alguno la bola años Y más bien la idea sería que estuvieseis en círculo y que mantuvieseis la bola en el mismo sitio. Hombre, eso sería sí, la idea. Nosotros nosotros el, el, sí, el próximo de... día mejora. Sí, y lo de la actividad física está bien porque dice, bueno, estáis poco, ponéis en el círculo este, pero estáis más. Claro, claro, central, sí, sí. claro. En el círculo central, ¿entendéis la idea? Sí, pero está bien, venga. Otro juego. ¿Qué tiene que poner los objetivos y eso? ¿Has que mejorar ¿Has dicho nada? ¿Has dicho nada? ¿Has dicho nada? ¿Has dicho nada? de dicho Sí, ¿Has diario, nada? clase dicho nada? ¿Has dicho nada? pues Los compañeros vamos a dar cinco pases con las manos. Y el que recibe el quinto pase dice el nombre de uno de los compañeros. Y hay que volver a dar cinco pases y el nombre del compañero que se ha dicho tiene que evitar que al quinto pase se le golpee. ¿Vale? No vamos con el Uno, 1, 2, 3, 4, 4. Compañero, vamos. Plato. Chivado, sí. no, un poco. de ¿Qué? Vaya, ¿Qué? uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? a ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Otro. Venga, otro. El... Nuestro sí, sí, sí, sí. Bueno, juego se llama la Crimallera y consiste en ponerse en ciza y desde de una línea del campo hasta la otra, tocando la pelota con las manos. Pero El que ha empezado primero, pues tiene que ponerse el último. Y pasándose la pelota así. Una vez que llegamos al final, pues metemos una variante que no se puede volver a tocar con las manos. Lo hacemos con la cabeza. Le llegamos hasta el final. Con las piernas, cada vez que se caiga la, la pelota, o a empezar al principio. Pero por ejemplo, si lo has hecho con las manos perfecto y llegas allí con la cabeza se si te cae, no vuelves a empezar aquí con las manos, vuelves a empezar con la cabeza hasta que consigas los mismo. Y así, pues, hasta que terminemos. Venga, vamos se puede incrementar más la actividad física pensarlo se puede no si la cosa es echarlo para el próximo día y ir pensando que tenéis que ponerle los objetivos motores de... no, no no no tiene que ser así ah, no, dentro del juego objetivos consecución motores consecución eh, que sepáis que había habido algunos grupos que han estado todo el rato intentando copiarse de los originales que eran en este grupo puesto y incluso, incluso ¿Sí, ¿sí? he visto que había lo de la croqueta, que al final uno ha hecho la croqueta, también yo he visto antes que ellos que Eugenio estaba haciendo sí, la croqueta, ¿eh? ya, sí. los palmeros! Venga, familiar. ¿cómo se llama el palmero? Los copiotos se ¿Los copiotos? ¿Cómo, cómo? Los copiotos. Ah, vale. Y bueno... Sí, sí. La, ¡Cállate ya, Damián! Vamos ¡Sancho, feo! ¿Eh? ¿Eh, ¿Sí? ¡Que se ha tocado! ¡Es opción! ¡Que no se ha tocado! ¡Que no Y lo de la croqueta y eso, que para que era No, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Igual que le he dicho a ella, el juego está muy bien si lográis hacerlo, en vez de estar puesto en mirando cara a cara uno detrás de otro y hacer el círculo, y que el balón se quede. O sea que lo que os desplazéis es vosotros. Y por ejemplo, cuando deis una vuelta, pues ya habéis conseguido mucho Cuando deis, y así si es más, es que todo lo vayan a No solamente es golpea hacia arriba sí, y se ha bueno, bueno, idea. Idea. bueno, está bien, venga. Pero ir pensando, ir pensando en vosotras, ir pensando que si quisiera actuar en alguna cosa para diferenciado de lo que vamos a llevar. No, no sé si. Venga, vamos. Este es el último grupo, ¿no? Venga. Bueno, pues nuestro juego es asumir a la de este grupo con sí, el pase en aquí. Eh, nos vamos cambiando, nos vamos poniendo el, el primero en último y lo que hemos intentado es colarla en, en la canasta con el mínimo número de toques to y cuando la aceptamos, seguir con el balón en el aire hasta llegar a la siguiente canasta y así pasamos por todos. ¿no? Venga, muy bien. Eh. Uy. Uy. Uy. Sí. Uy. Uy. Vale, vale, dale, dale, dale, dale. <risa> <risa> sí. eh. está bien Esta la idea. Está bien la idea, pero es demasiado estático tenéis que buscar lo que sea mucho más estático es muy fácil es muy fácil pensar lo que sea más estático no, no es que no lo hagáis es más fácil pensar que sea menos estático que sea más dinámico que sí, que es un poco difícil pero esa es la idea pues ya está el miércoles tenéis que ponerle los objetivos y lo vamos a hacer aquí en clase directamente y luego os pondré yo varias soluciones a este público, por favor allí hay balones por ahí recoger el material